...hola, estamos en este pueblo de Alberche del Caudillo... ...provincia de Toledo... ...y vamos a cocinar unas migas de pastor... ...que son típicas de esta comarca... ...bueno, los ingredientes son... ...pan duro... ...y luego se hace el adobo... ...en el adobo los ingredientes son... ...pimentón de la vera... ...agua, sal, orégano... ...y ajos, machacados... ...y luego panceta y chorizo... Para que yo no te vea Por allá quieres ponerte Para que yo no te vea Por lo Del plato. ahora se pone la perola y el de aceite Ahora vamos a echar la mierda. Que no te cambie sí, el, el color. color. Si me encuentras por la mismo, calle. Que no te cambie el color. Que se ahora va a llenar la gente. De lo que hay entre tú y yo. Aleluya, aleluya, Bueno, ahora se come. De la misma sartén por la mañana